tenemos imágenes donde el senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero, pues un pequeño recorrido, conjunto con el general de la Plaza Nordeste, eh, vamos a ver señor director, las imágenes, y también cómo el senador pues eh, habla ante la cámara para todos nosotros, ahí está el senador con el general, vamos a escuchar, señor director. Ellos tienen un llamado justo siempre, porque yo entiendo que está fuera de plano, porque las obras están realizando, las obras están llevando el debido proceso para, para iniciarse, entonces eh, ustedes van a, a van a ver que las obras se van a estar realizando, no por este llamado huelga, sino por el gobierno responsable que asumió una deuda que tiene el Estado con este pueblo. Eh, el presidente Luis Abinader lo ha asumido. Y nosotros vamos a realizar estas obras que por muchos años se han venido solicitando, eh, principalmente para San la, Francisco la Macorís. Bueno, ya ustedes escucharon al senador Franklin Romero. También tenemos las imágenes, eso es reciente, señores, eso es hace unos 5 o 10 minutos. Vamos también a escuchar al general que estuvo con el senador Franklin Romero. Vamos a escuchar, señor director. Con su rol natural, con su rol natural cumpliendo, es un llamado a huelga, nosotros estamos para garantizar la seguridad ciudadana. Tenemos un dispositivo, como ustedes podrán ver todo, eh, en toda la libertad y en, el, en los centros comerciales, todas las oficinas gubernamentales, para evitar cualquier cosa. Eh, nosotros es para evitar, porque gracias a Dios se está manejando todo eh, con fluidez. No hay ninguna, ninguna.. Eh, otra actualización, de nada por el estilo. Eh, todo se está manejando. El comercio abrió su puerta y nosotros le estamos dando el respaldo totalmente apropiado. ¿eh? ¿El llamado que usted le hace generar a esas personas que salen a la calle a hacerle eso? No, yo le digo que, que reine la sensatez. Que todo, en la, todo el mundo hay un momento eh, que se puede. Ahora mismo nosotros estamos en un ambiente, incluso hasta navideño, podríamos decir. Que piensen en eso, que piensen en su familia. Que todo es en la vida, hay un momento, ahora no es el momento. Pero realmente yo como oficial de policía lo que es un llamado que yo le hago, pero realmente de no esperar lo que nosotros hacemos, lo que tenemos que hacer y lo que nosotros sabemos hacer, trabajar policía. No se llegó a ningún entendimiento, garantizar nosotros la paz y seguridad que se ha Francisco Macorís. Muchas gracias, damos sus orden. Bueno, y ustedes pudieron escuchar las palabras de nuestro general de la plaza de San Francisco de Macorís y de toda la zona norte, nordeste. Mira, eh, Videl, y si amigos televidentes, estoy muy de acuerdo con, con lo que dice el general y tanto con lo que dice el senador eh, Franklin Romero. Este no es el momento, señores. Estamos, eh, como dice Franklin, ellos, ellos tienen la razón, pero es que el gobierno ahora mismo estamos pasando por una crisis. Eh, mundial y todos sabemos que nuestro país es un país pobre y nosotros estamos atravesando por una situación difícil y no compartimos lo que, lo que los manifestantes del colectivo pues están realizando esta huelga pero tampoco le quitamos su derecho y es verdad hay cosas, reivindicaciones que el, el gobierno debe de realizar pero este no Yo, es el momento, en sí. realidad este no es el momento. Bien dice el, el, el, el general? Sí, general, estamos en la víspera de Navidad, y no tanto por la víspera de Navidad, sino por la situación que nosotros estamos atravesando, la crisis mundial que nosotros estamos atravesando. Eh, un día de, de, de paralizar el comercio, exactamente eh, se pierde mucho dinero, Bien. Y mira, y no tanto eh, el, el dinero, se pueden hasta perder vidas. Todos sabemos que aquí en San Francisco de Macorís, cuando eh, realizan huelgas, pues siempre, siempre... el inocente es el que paga, el inocente, por decirlo de una manera. es el que paga han matado personas que no tienen nada que ver, totalmente desvinculados. Yo, yo recuerdo un caso, Paola, muy sonoro, y discúlpame que te interrumpa, del hermano de Luis Martínez. Sí, yo Quien falleció Joel. en un llamado a huelga cuando salía a comprarle unos pampers. unos pampers a la niña que se le terminaron. Y mira, yo no sé si, las de, si el público se habrá podido dar cuenta, pero... Yo sé que Luis Martí Martínez sufrió una depresión severa luego de claro, ese caso eh, eh. Y, y duró mucho tiempo para volver a San Francisco de Macorís después que, que le sucedió esta tragedia a su familia. Al inicio del programa yo decía que nosotros siempre hemos sido un pueblo huelgario y que a veces las autoridades no solamente nos dejan el, el escuchan cuando se hacen un llamado a huelga a los colectivos y a los frentes populares. Está bien, pero en realidad yo también estoy de acuerdo con el general porque es que el momento que nosotros estamos viviendo, paralizar el comercio por uno o dos días es catastrófico, después que nosotros venimos de una crisis económica fuerte por la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Y hablando del comercio, pues vamos a escuchar a un comerciante exitoso de larga data de nuestro país, como lo es Juan María García. Señor director, por favor, colócanos el video donde Juan María García expresa su opinión sobre este llamado a huelga aquí en San Francisco de Macorís en este lunes 15 de noviembre. No lo tenemos. llamada huelga, ciertamente nosotros todo el principio, yo me estaba conversando con los convocantes, porque realmente en un momento no de huelga. El país, el mundo, ahora está en esta situación es muy difícil. Básicamente, el gobierno está enfocado en lo que es el tema de Haití. En las autoridades estamos enfrentando lo que es la situación que hoy a nivel del comercio, a nivel global. No solamente en República Dominicana. Hay escasez de productos, ciertamente muy delicada. Por esta razón, yo creo que fue algo insensato por parte de los convocantes a este aparo. Realmente el comercio y su gran mayoría estamos trabajando. El gobierno va a atender las necesidades y vas a continuar atendiendo las necesidades. Por esta razón, llamamos a la población a la paz y a la tranquilidad y que realmente, ya de, de haberse perturbado ya la, el, el paro huelgado 24 horas, mantén tranquilo y en paz. Las autoridades están dando el, el, el frente a la situación para que no, vaya, no haya situación lamentable y evitar de que haya muerte, porque si hay una muerte, entonces la cosa se complica. Vamos a, a, a tratar de que estas 24 horas se esté tranquilo en su casa, lo que nos pasa a salir, y lo, el comercio en su gran mayoría, lo que es el casco urbano de San Francisco de Macorís, en su gran parte estamos laborando para dar servicio a la, a la colectividad. ¿Pero fue afectado el comercio en San Francisco de Macorís? Bueno, tú sabes en, que hay lugares. ¿En, ¿en qué porcentaje entonces? Tú sabes que hay lugares, así que Macorís, que nosotros como comercio, aunque llamamos a que abran su puerta, hay lugares realmente que no hay gran seguridad a nivel del barrial. Eh, no podemos arriesgar. Lógicamente, también hay una, una eh, bandada de delincuentes que aprovechan esta situación también muy delicada para aprovechar y salir también, hacer su atraco y tragar gente y los negocios. Con esta razón, llamamos a la tranquilidad y a la paz. Su gran mayoría de reteros se está trabajando. Bueno, ahí ustedes vieron como el comerciante Juan María García, pues, ha manifestado que en su gran mayoría el comercio de San Francisco de Macorís, pues, está trabajando. Pero, Videlquis, entiendo, y amigos televidentes, como que esto no corresponde a las imágenes que nosotros, eh, tenemos imágenes, señor director. No corresponde. No corresponde. Porque cuando yo venía camino para acá, vi todo cerrado. No, es que eh, San Francisco de Macorís, todo su comercio, la parte céntrica, todo está totalmente cerrado. Mírenlo cómo están. O sea, los negocios están aún por lo menos un 90% uh -huh. eh, eh, totalmente cerrados. Pero también él explica que hay muchos comerciantes que por la delincuencia pues no se va a arriesgar. Miren, el dirigente popular dice, huelga se cumple un 90% en San Francisco de Macorís. Las actividades eh, productivas comerciales son nulas eh, prácticamente este lunes en, en la ciudad. En demanda de varias reivindicaciones. Vamos a escuchar, vamos a escuchar al dirigente del colectivo, señor director. De toda una campaña por tratar de desmontar este movimiento convocado por el colectivo, las autoridades se encargaron de establecer que se había desestimado el paro en San Francisco de Macorís. Y ustedes, como andan en la calle, pueden observar que en San Francisco de Macorís hay paro. Y hay un paro que nosotros decimos es contundente. Y eso obedece a que las autoridades no se preocupan en darle solución a los problemas de la sociedad franco-mancorizana. Han querido alegar de que el colectivo ha cortado árboles. Nosotros no hemos cortado, pero es muy probable que de esos grupos pagados que tienen las autoridades hayan podido cortar algunos árboles para en donárselo al colectivo y así tratar de empañar la imagen de este movimiento. Otro elemento importante que debemos destacar es que ha habido un gran cúmulo de militares porque se ha orientado a traer refuerzo para tratar de meter terror a la población y al movimiento. Y de nada le ha servido a las autoridades para que este paro se esté dando con la contundencia. Nosotros, en horas de la mañana, a temprana hora, después de las ocho, salimos por todo el centro de San Francisco de Macorís y había un solo establecimiento comercial abierto. Pasamos por el mercado. Había negocios abiertos como ese lugar, los lunes y por la mañana, aunque haya movimiento, siempre el primer día eh, la población va a abastecerse por cualquier situación que se presente. Pero en la medida que ha ido subiendo el día, esos pequeños comercios y esos comercios que estaban abiertos han ido cerrando. Por lo cual, nosotros entendemos que la evaluación nuestra podemos decir que sobrepasa el 90% del cierre de los comercios. Bueno, pues ahí ustedes estuvieron escuchando en la dirigencia del colectivo, que donde ellos sí, yo entiendo, Videl, que amigo Teluente, que él sí, pues atinó que el 90% de los comercios de San Francisco de Macorís, pues están cerrados, el pueblo está tranquilo porque en otras ocasiones, en otros llamados a huelga, pues como nosotros decíamos en unos instantes, eh, se han perdido vidas de personas, eh, incluso hasta ajenas a, eh, eh, a estas huelgas que han manifestado.